en esta ocasión vamos a aprender cómo instalar un software, le vamos a dar clic en descarga de software y vamos a abrir el enlace que nos viene aquí nos va a abrir una nueva página, esperemos a que cargue y quitamos este y este ¿por qué? porque nos va a descargar un antivirus y no es necesario que nos lo descargue nosotros lo que nos interesa es este programa que sirve para ver PDFs le vamos a dar clic en descargar Esperamos un momento a, a que inicie. Esperamos y se va a empezar a descargar el archivo. Le damos clic. Yo estoy usando Mozilla Firefox. Si ustedes usan otro navegador como Chrome o como Explorer, les va a salir aquí. No importa si sale aquí o aquí arriba, le damos clic en el archivo que se nos descargó. Esperamos un momento esperamos a que se descargue y una vez descargado se va a instalar yo voy a adelantar el video para que no veamos todo esto Una vez que finalice de descargarse y de instalarse, nos va a salir esta ventana. Podemos dejar esta seleccionada y nos va a abrir el programa o podemos quitarlo. Yo lo voy a dejar, le damos en Finish o en Finalizar. Y e inmediatamente nos va a abrir el programa que acabamos de descargar. Bueno amigos, eso sería todo. Para... Ay, perdón, se nos va a descargar, a abrir esta ventana, no pasa nada, podemos cerrarla. Y aquí tenemos nuestro programa instalado. Ahora sí, eso sería todo.